¡Hey! Hola, hola Creativo, bienvenidos nuevamente a un video de Creative Roll Los saluda a su querido amigo Nando y este es un video en que realmente estaban necesitando Bueno, más que todo necesitando, no, la mayoría de los comentarios que me dejan en los Speed Ads de los Animal Logo. Regularmente me dicen, pero Nando, ¿dónde sacas exactamente la proporción noble? Así que en este video te vamos a enseñar de manera breve cómo yo saco la proporción aurea o estos rectángulos áureos en Illustrator te va a servir también para cualquier programa vectorial, así que no te pierdas en este video ¡Vamos a ir Bueno, ya tenemos como por ejemplo y como base a Adobe Illustrator esto te va a servir exactamente para cualquier programa vectorial pero vamos a tomar de ejemplo a los y y lo primero que vamos a hacer para aquellas personas que de pronto estás iniciando y no saben abrir documentos vamos a hacer más breve con control más n abrimos documento vamos a darle clic y aquí nos lanza la que es la ventana para preparar el documento no te preocupes no vamos a, a enfocarnos tanto en el formato ni tampoco en el soporte no, realmente no nos interesa en estos momentos si va a ser para CMYK o RGB Porque lo que vamos a hacer simplemente es eh, sacar los rectángulos hoy. lo primero que vamos a hacer entonces es darle clic en horizontal A mí me encanta utilizar lo que es la mesa de trabajo de forma horizontal Si en dado caso si te gusta dejarla en, en forma vertical no hay ningún problema Vamos a darle aquí en ok Y listo, antes de empezar quiero decirte de que si no tienes activado lo que son las líneas guías inteligentes el mejor que las actives y como hacemos esto pues querido amigo lo que vamos a hacer es darle clic aquí en ver y vamos a activar o habilitar lo que es las guías inteligentes y después que hagas esto lo que vamos a empezar a hacer es ya a poder no se marcha en hacer el rectángulo audio. Así que lo que vamos a hacer es seleccionar el rectángulo y verificar de que no esté la casilla de relleno eh, habilitada. En este caso, vamos a deshabilitarla y con la tecla Shift presionamos y arrastramos con mouse. De esta forma se crea un, un cuadrado perfecto. Así que vamos a verificar rápidamente aquí en forma y nos damos cuenta que el cuadrado está perfecto esto es básicamente lo que vamos a realizar y lo que y todo lo que vamos a, a hacer así que lo siguiente es utilizar la herramienta eh, segmento de línea nos acercamos un poquito más con control más eh, cliqueamos aquí donde nos dice la, la guía inteligente pues cliqueamos y arrastramos hasta alguno de los extremos que está en la parte superior ya sea la esquina izquierda o la esquina derecha en este caso vamos a seleccionar la esquina derecha pero si en tu caso vas a seleccionar la esquina izquierda no hay ningún problema puedes sacar tu rectángulo de esta forma bueno vamos a utilizar lo que sería la herramienta eh, rotar, clickeamos aquí arrastramos y solamente eh, alineamos aquí está alineado, creo que aquí llegó un problema, es que no verifique que estaba eh, muy bien interceptado así que me toca repetir, para aquellas personas que le salieron bien, pues es simplemente omiten esta parte y yo lo haré de manera más rápida bien Bien, bien, bien, bien, Eso es lo que hacía falta. Así que lo que vamos a hacer ahora es utilizar la herramienta rectángulo. Y vamos a completar este rectángulo que no se, no se formó. Listo, creo que era un poquito más grande, vamos a verificar. No, está bien. Ah, no, ok. No vamos a verificar. Está colocando ahora este rectángulo, ¿cuánto es? Es lo que tienes las líneas en página. Porque si no está banana, pero ah. Bueno? Así que después aquí ya tenemos el rectángulo audio. Lo que vamos a hacer es simplemente es eh, agregar más rectángulos audio, pero de esta forma va a ser un poco más sencilla. Simplemente cogemos la herramienta rectángulo y eh, estas partes, eh, que te digo, inferiores tanto del de rectángulo como del cuadrado, las seleccionamos, seleccionamos esta y con Shift hacia abajo se crea exactamente un un nuevo cuadrado hacemos nuevamente lo mismo pero desde esta punta del rectángulo hasta esta punta del cuadrado para crear un nuevo rectángulo digo un nuevo cuadrado eh, agrupamos un poquito y rotamos Y así ya creamos lo que es el rectángulo áureo. Ahora lo que vamos a hacer es verificar si exactamente está completamente alineado. Así que vamos a seleccionar nuevamente lo que es la herramienta eh, de selección de línea, de, de segmento de línea. vamos aquí desde la esquina de este cuadrado hasta la esquina del otro cuadrado. Y si se interceptan es porque está bien de manera profes... Eh, está bien proporcionado. Si te das cuenta, no sé... No sé in no una intercesión porque eh, no llego hasta la esquina, así que vamos a pasarlo nuevamente. Es bueno que pase estos errores que me están pasando en este momentos, por decirlo de esta forma. Porque así están aprendiendo que hacer y qué no hacer. Si ¿Sí ven? Qué bonito, ¿no? Vamos a hacerla aspirar. ¿Cómo vamos a hacerla? Vamos a hacerla aspirar ahora. Eh, primero vamos a hacerla antes de, de explicarnos un poco más. De esta forma. De esta forma. Así. Mm. Así y si hacemos más rectángulo pues completamos la lo que es la espiral pero de momento la espiral está está correcta, entonces ustedes me estarán diciendo pues como cómo hago los, los círculos aureos, bueno estos círculos aureos salen de los rectángulos aureos y los cuadrados aureos en este caso se selecciona el cuadrado aureo, vamos a darle doble clic seleccionamos la herramienta elipse y desde el centro del, del cuadrado simplemente eh, se crea la lo que es el ciclo aurico verificamos que llegan hasta los extremos del rectángulo y del cuadrado sin que se sobrepase, aquí se sobrepasó Listo, así que lo único que vamos a hacer también es repetirlo en este, en este cuadrado A hacer uno, uno, más, solamente uno, más, uno más, Aquí ya tenemos entonces lo que son tanto los círculos aureos, los cuadrados aureos, los rectángulos aureos y la espiral aureo. Y bueno, tú te estarás preguntando, bueno, Nando, pero para qué nos sirve, para qué nos va a servir este poco de rectángulos, este poco de cuadrados, este poco de círculos, si, si simplemente puedo coger un boceto y eh, hacerlo de manera manual utilizando los los ciclos geométricos o las elipses geométricas bueno esto nos sirve para el momento en que nosotros vayamos a presentar nuestra propuesta de, de logo eh, se vea un poco más ordenado, sabemos de dónde salieron cada círculo cada rectángulo o de pronto cada figura o cada paso que que utilizamos al momento de crear esta pieza gráfica, pero yo te invito a ti, a, a ti creativo de que hagas este experimento, de que hagas em, empieces a hacer ejercicios de, de animal logo, de que cojas eh, una una foto de cualquier animal, empieces a bocetearlo, pasarlo desde una libreta no, te, o sea, no tiene que ser estrictamente en este eh, programa de ilustrero, sino que lo cojas en una libreta y empiezas a hacer varios ejemplos, transformarlo hasta la, hasta, hasta la parte más más eh, más sencilla o más simple que son las figuras geométricas y ahí empiezas a jugar le tomas una foto lo pasas al lienzo de ilustreo y empiezas a, a utilizar lo que son los ciclos aureo o si quieres probar con con forma más geométrica como son rectas utilizamos de pronto los los rectángulos o los cuadrados auricos yo te invito a que hagas eso y bueno eso creo que fue muy muy fácil muy sencillo no es para mí no es un tutorial simplemente es como un un ticket que te quería dar cómo crear eh, la proporción áurea ya sean los rectángulos aureos, los, los círculos aureos. incluso la la, la elipse áurica y la espiral es de manera muy sencilla. Yo te invito a que lo hagas, no que solamente veas, veas el tutorial y digas ah, ok, listo, eh, voy a buscar el link de la descripción del video y simplemente descargo el, esta plataforma. Pues de lamento decirte que esto no lo voy a dejar en link de la descripción para que tú lo hagas, para que tú aprendas a hacerlo. Ok, sé que hay muchos videos de esto, lo explican de una manera muy, muy aburrida. Y, y decía, pero Ok, yo tenía que explicarlo, o sea, estoy haciendo eh, muchos ah, de, de Animal Logo Y muchas personas me decían, pero de dónde sale, de dónde, de dónde tú sacas estos cuadros estas, esta, esta, Estos círculos y, y los colocas al azar o qué no Simplemente que previamente se hizo la proporción áurea Y pues se utilizó esta, estos, esta figura ya sea de manera repetitiva o o las cuales yo estaba necesitando en, en cada proceso si es la primera vez que ves uno de estos, de estos videos eh, y te ha gustado por favor dale like y compártelo para que otras personas puedan ver estos videos que estamos realizando de manera semanal y si te gustó pues te invito a que te suscribas vale subimos videos todas las semanas Así que nada, te ha saludado a tu amigo Nando y creativo, por favor ponte la pila y empiezas a hacer estos procesos de Animal Logo. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.